El Torito citado por Operación Falcon. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este hombre? ¿Esto está como igual que Mozart, ¿eh? El senador por la provincia de Monseñor Nunuel, Héctor Acosta El Torito, es citado en la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público contra los implicados en el caso denominado Operación Falcon. El, docu el documento señala en fecha de 22 de diciembre de 2020 a las 6 y 9PM, Iván Paulino de Jesús, uno de los hombres de confianza de Eric Randiel, Mosquea Polanco, cabecilla de la banda, habló con una persona no identificada a quien dijo que el legislador pretendía contratarlo como chofer. Ayer, la procuradora adjunta, Jenny Bernice Reynoso, confirmó que varios legisladores están vinculados a la red de lavado de activos de narcotráfico, me me desmantelada por, eh, con la operación Falcón y que este lunes el Ministerio Público solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación del juez especial que lleve el control del proceso en su contra por su jurisdicción privilegiada. Reynoso, quien encabezó el equipo de, de litigantes junto al fiscal de esta jurisdicción, Osvaldo Bonilla Hiraldo, muy, muy bueno, y la procuradora de la Corte, Luisa Liranzo, explicó que el Ministerio Público informará oportunamente, oportunamente a la sociedad los nombres de los legisladores involucrados, una vez más solicite la designación del juez instructor de la Suprema Corte de Justicia. Ahí está, señores. Está caliente. Eh, es mejor, yo creo que es mejor que se haya quedado tocando fiesta. Tan, tan sí. buen merenguero. Sí, tan buen merenguero y... Pero es investigación, ¿eh? sí, eso no tiene culpabilidad pero, también. Como está la operación Falcon ahora mismo, que está dando agua de bebé a cualquiera le de un susto, cuando a esa gente se le aparece, que lo citan a usted usted no sabe para qué es. bueno me imagino que él sabe más o menos de que quizá lo quieren indagar porque bueno. por amor al arte usted no lo van a ir a buscar si usted no tenga algo en algo que, que, que pueda llamar la atención verdad exacto sí pero que lo que se dice es que según el documento que el Torito quería como contratarlo a uno de los involucrados del caso Falcón. Quería como de confianza, de cabecilla. Quería como contratar... Un poquito la música bajito. Ah. Gracias. ¿qué es que está ahí arriba, Rafelito? El pastor. El ah. <risa> Cuidado. Oye, entonces. Eh, el motivo por el cual fue citado el Torito es por eso. Porque quería contratar a ese chofer. El cual es un hombre de confianza del cabecilla de, de Operación Falcón. Vamos a ver y esperemos en Dios que todo se aclare con el Torito, porque es una buena persona sí, sí. y nos sabe bien que esté involucrado en esto. Uh, esperemos en Dios que salga ileso de, de cualquier cosa. De cualquier tal. cosa que, que pueda eh, manchar su nombre, ¿verdad? Ya que un, tiene un nombre en la música y un nombre también en la política. El Torito y Héctor Acosta, entonces eh, eh, sería, se vería de mal de mal gusto ver un artista que nos representa a nivel, a, a nivel internacional, eh, que esté también en esto de las operaciones Falco y ese tipo de cosas. Que la gente entonces lo que va a decir aquí, aquí lo que hay entonces un tro de corrupto y mucha gente rara. Y esperemos que el torito eh, salga de esto, no haya nada que lo pueda perjudicar a su nombre y ese tipo de cosas. Imagínate. Este es un gobierno, un gobierno con justicia independiente. Este, este gobierno es. está actuando, está actuando y está actuando de la manera. Tiene una manera visible que no anden gente. Claro, gente no anda gente. que fulano es mi amigo. Que fulano. Que ese no puede tocar. pasaban sí. pasaba en el PLD. No mire muchacho. Soy fulano, no puedo tocar. Soy fulano, soy fulano. Mentira. No, si aquí u, no. Si usted está implicado en algo, usted tiene que dar la cara. Y es saber eso. que sus consecuencias usted tiene que enfrentarla si usted hizo algo. Porque ya este pueblo está cansado de tanta injusticia, de... de de todo políticos y de gente que quieren disfrazarse, ¿verdad? Con, con, con una corbata y que, que ellos son ni lo, lo más bueno. Es así. No, y también eh, hay que también, que, también, que, que también le escribió a una modelo por ahí. <risa> hay hay, hay ah, otra cosa también. Que, con que... él mismo que le escribió a padre ya porque hubo una y que habló sí no no Alessandra Alessandra ¿sí? dije que sí dije sí, que, que le escribió. vamos a ver dónde ¿no, no tenemos el videito vamos a buscarlo aquí sí hablando del torito no tienes el videito ahí donde Alessandra confirma que el torito le dejó un dm en Instagram sí entonces <risa> pero no y si sí es para saludarla o algo así que el torito le le le, le ha dejado o como, como dijo don, don Miguel, o el que le dijo a José Reyes, pero salúdame a mí también. <ríe> ¿Te acuerdas? Ay, bueno. Salúdame a mí. Eh, José Reyes que le, que le envió un Dien a, a Návila y, a y pero saludame a mí también, porque él dice saludando, saludame a mí. Y, y, <risa> <risa> no, pero el torito. El Torito tiene que saludar. Y se mandó los ¿Y por qué que no, no se hackea conmigo? Que le hackean conmigo, <risa> que no lo saluda a él, y dice, verdad. De verdad. ¿Por qué no te hackea con la familia? Ay, Torito le escribe a la familia. La, también. ¿eh? Sí, mm. pues, usted no le puede escribir. Yo creo que el Torito está. Está como en conversaciones, en buscando así, bebé? todo algo. Además, <risa> Alessandra está soltera. Digo, ella no está soltera. ¿Buscando digo? qué que está? Buscando uh, conversaciones, hey, no, ahí, no, está. invitada. Por él dice que lo hackean, ¿eh? ¿eh? Él dice que se lo hackean. ¿Que los hackean? Sí. <risa> ah, pues entonces tiene que ser el que le maneje el Instagram a ah, ella entonces, que que manda los saludos. Ah, la Torito, ¿cómo así, Torito? <risa> no, pero que ¿Y, qué? y con hombre no la hackea eh? no con hombre no, o sea es que ¿Eh? no saluda a, a Daniel, no, pero no sé, porque ¿Qué? es que caramba, acuérdate exactamente con lo mismo de, de Daniel eh, Luciano, de que él supuestamente le, le también, también le tiraba. Y ahí fue que, que lo, descubrí en, en, eh, lo descubrí en la de de general del coe, del Ajá, sí. ahí fue que empezó todo, Ajá, que, que, que empezó. Daniel Luciano le dice cómo fue que le iba abajo, de que, de que, o eh, sea, como que él no ha hecho Eso nada no malo nada. es tirar a la mujer casada por debajo, ay, ay, ay, Se la fue la luz. luz. ¿de una vez? Ay, ay, Un apagón. <risa> Y no se les hackea con hombres y toritos, ¿verdad? Se, se hackea. Es eh, con, la... eh, con mujeres que se les hacen. Torito, torito. Eh, no, a veces cuando se también también, que le dan para eso, borracho, pues, okay. comienzan a mandar mensajes. A escribirle, Iván. Y también como ven las publicaciones, quizás en el caso de Alessandra, tú sabes, muy sexy, etc. Ah, está soltera. Algo. Está soltera. Sí. Hola, entiendes? hola. ¿cómo? No, pero... Usted, bueno, bien. no, saludando. Saludando. Yo, sí, saludando. Bueno, sí. bueno, Saluda a mi amigo. ¿por qué me hackearon? Bro? También <risa> es <jacate> con un hombre. <risa> Acate con un hombre, como dijo Mando losunas, Acate conmigo. ¿Eh? Sí, Increíble. Porque, <risa> no, pero yo lo entiendo, porque es que o sea, en esa Y no parte, hay nada de malo que él le escriba. Porque usted puede escribirlo. ¿no? Para eso están los dientes, usted ¿eh? escribe para usted, usted saludar. Claro, claro. Sí, a mí me dio no la no gana de saludar a Alessandra, ¿cómo tú estás, muchacha? bien Está muy raro eso. <risa> sí, pero oye, oye, oye como dice Alessandra, que hace como dos años, él estaba ya separada de Mozart, sí. él, le, él le escribió. Ah, pues el hackeo hace, viene de hace dos años. Hace dos. Sí, lo siguen hackeando. No, y, y, y, y deja, que, deja que lleguen más vaina a la <risa> luz, porque faltan. Lo faltan más vainas a la luz, que, que, que, tienen, que eh, van a salir. Cuando no hay, hora, hora. no hay, siguen, hay hackeo con ellos. Van a seguir los hackeos. Por ah, a, eh, a mujeres, nada más. En estos días, eh, creo que fue el viernes, no, es Jai Viernes, que él escribió eh, en su cuenta también de, de Instagram y Facebook y Twitter, de que hay un apago general en Bonao. No sé si es por eso. <risa> <risa> <risa> <risa> Señores, no, no sé claro. si los pagones eran por eso. no, no. Cuidado, ahí, cuidado.